Presentamos El Editorial, hoy titulado Jalando Aire. La Dirección de Comunicaciones de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental confirmó que tenía tres empleos en el gobierno el dirigente del PRM, Michael Lindel Sena Sierra. La denuncia se realizó a través de las redes sociales. Luego de las investigaciones del lugar, se pudo comprobar que este ciudadano tenía nombramientos en el Ministerio de Educación, en Salud Pública y en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. En el Ministerio de Educación, como profesor, cobraba un salario de 55.198,7 centavos. En el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como analista de datos estadísticos, también en la provincia Independencia, en Jimaní con sueldo de 40 mil pesos. Y en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, como enlace, tenía otro salario de 35 mil. Y eso que hay otros que son más difíciles de detectar, porque ponen a otras personas a las que le dan algo para que aparezcan como empleados, pero son ellos los que tienen las tarjetas. Y todo eso sucede mientras una gran parte de la masa del PRM sigue a casi un año. Jalando aire. Hasta el próximo comentario.